Casco de buey o de vaca, pata de vaca, es un potente regulador de la diabetes. Este árbol también ayuda a nuestro cuerpo a eliminar toxinas y mejorar la salud vascular. En los patios y jardines de Sudamérica, Crece la pata de vaca, un árbol ornamental apreciado porque florece durante todo el verano. Esta planta es frondosa y se ajusta al clima árido de la zona norte de nuestro país fácilmente. En área de Brasil, Argentina y Paraguay, la pata de vaca es una planta medicinal reconocida en el cono sur, por sus beneficios para la salud. Este árbol lleva su nombre por la forma de sus hojas bifurcadas, que se asemejan a las pezuñas de las vacas. En la medicina tradicional de Suramérica, la pata de vaca se utiliza para tratar las complicaciones producto de la diabetes según el ministerio de salud de chile minsan la parte de vaca es tan potente que las personas diabéticas en tratamiento farmacológico deben tener cuidado al consumir esta planta porque podría disminuir drásticamente los niveles de glucosa en la sangre La diabetes es una condición que afecta a la forma en la que el cuerpo convierte a los alimentos en energía, generando desbalances de azúcar en la sangre. Según el Winsan, se puede hacer una infusión de pata de vaca con una hoja grande de esta planta en un litro de agua hirviendo para tratar las salsas de glucosa. La ciencia internacional avala los beneficios de la pata de vaca y a esta planta se le atribuyen propiedades medicinales como la protección del sistema cardiovascular, reparación del hígado y del estrés oxidativo gracias a dos poderosos antioxidantes Caenferol y Caenferitrina Esta planta es también efectiva desintoxicando el organismo del químico bisfenol A, que es un aditivo que se agrega a plásticos, textiles, boletas y alimentos y que puede causar graves problemas a la salud de las personas, ya que interfiere en la correcta función hormonal de nuestro cuerpo. Si bien esta planta no es tóxica, las autoridades de salud señalan que se debe tener cuidado con el consumo excesivo de la pata de vaca y las personas con diabetes deben solicitar orientación médica al no utilizar esta planta como tratamiento medicinal. Como siempre el llamado de la ciencia es la prudencia.